Hola, yo soy Tochi y el día de hoy te voy a enseñar a hacer moño con celoseda o celosa. ¡Vamos para allá! Lidatochi. Para este tipo de moños puedes ayudarte de palitos, como yo, para que puedas jalar más fácilmente el listón y que no tengas muchas complicaciones. Primero haremos un círculo, ubicando así el listón, más o menos de este tamaño. Para esta medida aproximadamente se pueden utilizar de 4 a 5 metros y esté paralelo a él mismo y aquí lo pegamos con cintita y doblamos el sobrante ahora comenzaremos a enrollar el listón hay que cuidar que no se nos hagan bombitas aquí que quede muy muy bien estiradito sin aplicar mucha fuerza debe de ser suave el movimiento poco a poco poco a poco Jalar, enrollar. Este listón siempre lo hago al tanteo. Y si también quieres hacerlo así... Más o menos debe de medir de 2 a 3 milímetros de ancho. Y ya podemos cortarlo. Nos vamos a ubicar justamente arriba del corte que hicimos. Aquí se me hizo una bombita, pero es pequeña, no importa. Justamente donde está el corte y la cinta. Vamos a cortarlo así. Y vamos a pegarlo con cinta. Si lo haces así, no se notará la cinta cuando armes el moño. Y lo doblaremos justamente encima del corte y la cinta. Esta parte va a ser la unión de tu moño, así que no debes cortarla. Vamos a cortar y haremos más o menos esta formita, redondo. No hay problema en el primer corte. acomódalo bien y sujétalo fuerte para que no se te vaya a mover y no se te vaya a romper o se echará a perder todo el listón Y da la vueltita y vete recto así recto, pon tu dedito para que no lo cortes el listón listo, así debe de quedarte y lo mismo vas a hacer justo del otro lado hay que acomodarlo muy bien y cortamos poner tu dedito y así debe de quedarte cuidado con esos piquitos ¿eh? se puede romper lo abrimos de esta manera los juntamos y justamente ahí vamos a amarrarlos con un curling Yo le doy esta vueltita para que no se me vaya a mover así. ¡Ay! Y luego, ya nada más. Le damos dos nuditos. Apúrate. Así nos va a quedar. Si lograste hacer esto, ya llevas tu 80. Por ciento hecho. Para armar tu moño no hay que hacerlo a lo loco. Hay que tener calma. Vamos a sacar los primeros tres y ubicarlos de esta manera. Se si te viene uno de más. Regrésate. Y ahora así los vas a ir acomodando. Uno, dos, tres. 1, 2, 3, 1 y 2, así va a ir quedando, del otro lado es igual, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tienes que hacerlo de la misma manera en que los vas sacando, para acomodarlo, la parte de abajo debe de quedar plana. Cortamos. Listo. Así quedó. Ahora vamos a hacer con la misma base. Vamos a hacer el típico moño peludo. Así es, peludo. Vamos a hacer un pequeño corte en las orillitas y vamos a jalar. Y del otro lado, en contra esquina. Vamos a hacer lo mismo y jalar, así, que sean dos por lado, no hagas todos o se te verá muy peludo. Y vamos a ir sacando. Este me quedó un poquito más grueso, así que estoy batallando un poquito. También puedes irlo sacando. Así. Mira cómo va quedando peludo. A este le di un poquito más de vueltas, por eso se ve un poquito más frondoso. Y así es como queda el moño peludo. Míralo, es tan peludo. Le falta una depiladita. Esto ha sido todo por el video de hoy. No olvides suscribirte. Adiós y feliz navidad.